Bien ahí, hoy? bien ahí, vale. Buen día, ya estamos con, con Gus, con el primero, espectacular. Ya tengo un par de piques. A ver, Gus, hay que hacer un cachito. A ver ahí. Bien, el primero de la mañana. Bueno. Avantarlo. Vengo los el no, ¿no? Con Gustavito. Un bueno, pareces... bueno, bueno a, ver, a, ver, a ver, está pasando un barco así que se ve como saca multi a ver Tato ¿Sí? levantalo y tato? A ver. Ahí mismo justo, a ver, muestre, muestre, muestre, muestre. Otro abricito, seguimos, se encarga en vivo. Está llevando piquecito en vivo, Vamos a ver si lo podemos cañar. Lindo, va, lindo. Venga, a ver, muestre, muestre, muestre, muestre, muestre, muestre. muestre. Muy bien, muy bien, muy bien, amigo, muy bien, muy bien, listo, seguimos acá, ¿no? ¿Verdad Chito? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? I'm Bueno, acá venimos Oscarcito y José. Meta cañazos los tipos. ¿eh? Vamos a ver qué hay acá. El de José. Bueno, ahora vamos a seguir filmando. Eva, ahí viene. Mostralo, mostralo, mostralo, mostralo. Ahí está, hermano. Ahí está. Con el zorro. Ah, Al zorrito también. Ahí está, Chiva, para vos. Ubre, para vos, mirá. A ver. Sí, sí, a ver. No nada. Ahí está el pescadito de, de Oscar. Ahí se afó. Ahí se ahí se ahí zafó Ahí zafó Ahí